Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer estamos de vuelta con las épicas aventuras de nuestro el único favorito, anglo de Embalé, hey Vamos, han anunciado ya que están avanzando en la siguiente actualización llamada Heal eh, eh, and Home Es decir, sería eh, salud y hogar Lo malo de esta actualización según he leído es que va a incluir nueva biomas y solo serán accesibles al crear nueva partida eh, no sé si en un futuro haremos un reinicio de serie o si consigo que, que alguien juegue conmigo que está por ahí tarda que no juegue conmigo Hagamos un reinicio de serie o, o por lo menos jugar y hasta que no hayamos avanzado a lo que está ahora la serie seguir, no sé Porque lo que mola es ver lo que incluye el nuevo Es lo malo de jugar un día a hacer un juego que está en desarrollo que muchas veces la, la, lo que van implementando, eh, para probarlo, hay que generar nueva partida No sé qué, qué juego fue que estuve jugando, que había que reiniciar cada por traer Para ver lo nuevo, no me acuerdo Pero bueno, vamos atrás para adentro que voy a enseñar los cambios Por eso he estado muy ausente con Barheim Porque he estado dándole caña fuera de cámara para que veáis los cambios que os traigo Así que como siempre, un fuerte like, suscribiros, activa la campanita Y vamos con nuestro enólico favorito, Angroth, en Barheim A ver qué ocurre hoy en este inhóspito mundo. Bueno, pues... Estáis viendo que esto ha cambiado un montón. Esto ha cambiado un montón. No es nada de lo que teníamos antes. La casa antigua está aquí. o acordáis donde estábamos antes emplazados? Ahí está todo. Todo ha cambiado. Todo. Aquí está la antigua. Bueno, lo que queda de ella. Nada. Nada. Nada. Nada, os voy a mostrar mejor la casa, ¿vale? O no, vamos a verla Vamos a ver la casa Mira, mira, mira, mira Mira que chula Aquí con mi faro improvisado Aquí tengo el portal aquí, aquí la habitación, que solo vale para lo que vale Para dormir y descansar y reparar de vez en cuando cosillas y tenéis mi, mi cosilla, para bueno, mi, mi comida, además. Aquí la zona de, de, de crafteo. Con los hornos, con todo. Esto que lo tengo súper desorganizado porque lo he, traído, lo he estado mudando todo. En plan, en plan desorganizado. Tenía dos y he creado otra porque tenía para crear otra. Digo, mira, por atrás se hace más rápido. Aquí el puerto para navíos grandes, ya que puedo salir por aquí. Por aquí puedo salir perfectamente a alta mar Y por aquí también Y aquí el puerto para navío pequeño Que es para moverme por la bahía Porque yo estoy dentro de una bahía Mucha roca, he invertido mucha roca tengo que picar un montón aquí, aquí había mucha roca gorda He podido he estado picándola Y aquí es para, digamos el, la, la entrada que tenía aquí antes La he aprovechado Ahí vamos a la sección de los cultivos con las abejitas y aquí para salir ¿por qué he hecho esto? porque mi idea principal era que con el carro poder entrar y salir y coger cositas, como estaba antes el carro no podía usarlo para nada y lo cual tenía que dar mucho viaje pues ahora, pues tengo ya en mi sección eh, bueno, todo bien puesto y aquí te he apartado lo malo, lo malo lo único malo es lo siguiente y es que cuando vienen a atacar se pasean por aquí y se a el chorra o ya me, han atacado aquí, ya me han atacado aquí varias veces a Trolls... Pero bueno, eh, se van a ratillo... Pero aquí estoy seguro... Y la verdad es que mola bastante el sitio... Vamos a seguir... Bueno, también he preparado el sitio... Por si se une mi... Mi... mi estada a jugar... Pues tengamos ya un, un complejo, por así decirlo... Para poder crear pues, una habitación más... Para él y demás... Pues aquí tengo, mira... Aquí tengo para el portal... Lo que mola del sitio es cuando hay mucho oleaje. Pff, no puedo imaginar cómo mola el sitio cuando hay tormenta y hay mucho oleaje. Porque es que el agua sube. Es eh, decir, aquí vení. Por aquí, por aquí, por aquí. Y el agua sube. Y ve el, el barco. El agua de hecho tapa el puerto. Cuando hay mucho oleaje, y que es impresionante. El sitio está chulísimo. Y esto estaba aquí construido. no bueno, estaba.. Esto, esto, esto, esto es natural. Yo vine aquí a construir con el barco Se subió en el barco En alta mar para poder, digamos eh, pues, Coge y así poder subir, así poder construir Y mola, he dedicado mucha hora Mucho, mucho tiempo invertido Lo bueno que he podido reciclar Porque tenía mucha piedra en, el otro, en la otra base He podido reciclar un montón Y bueno, ya sabéis Misión de hoy Aquí está el Misión de hoy, coger el barco y bajar para abajo. Y poner lo más cerca posible de Trútano, Poner lo más cerca posible. Un, un portal. Esa es la misión de hoy. También os voy a mostrar, como podéis ver, lo que decía. Por aquí se puede navegar perfectamente. Que era mi intención. Por aquí también se puede, pero hace mucha curva. Y aquí es recto. Y esto ya lo he limpiado. He estado picando la... La posible piedra que podía y también aplanando un poquito el terreno Porque se puede navegar perfectamente con el grande Con el carve He estado mirando toda la costa Y aquí hay llanura Todo esto es llanura Todo esto es llanura Y todo esto es montaña Vamos, aquí tengo, aquí tengo uno bioma, un conjunto de biomas muy bueno Aquí también hay pantano De hecho, hay por aquí mucho pantano por aquí, más llanura. Ah, me estoy en un sitio muy bueno. Por eso no me quiero mover de aquí. Digo, voy a poner aquí la base sí o sí. O sea, simplemente hay moverse con el barquito. ¿Vale? Moverse con el barquito. Y poner... Eh, y poner el huevo en cada sitio y poder, y poder moverme. Vamos a ello. Vamos a coger, eh, a prepararlo para poder crearnos un portal. Y para abajo. Y con suerte nos encontramos eh, la tortuga gigante para poder conseguir... El arpón avisar, que mola bastante Vámonos para abajo Importante, antes de irnos Ya que yo uso un portal para todo Es cambiarle el nombre a portal Y ponerle Punto, eh, Para que como abajo voy a llamarlo Tuétano Voy a acercarme lo máximo posible y vamos a llamarlo Tuétano Tuétano ¿Por qué? Porque ahora yo cuando baje para abajo Y a este portal lo llame Tuétano Ya conecta directamente Porque si le pongo otro nombre... A ver, puedo hacer truco de ponerle otro nombre... Sí, vamos a dejarlo en el avión El truco también es llamarlo normalmente O no ponerle ningún nombre Y bajar abajo y se conecta automáticamente eh, Hay muchos trucos, como también colocarte y alejarte eh, Ya dependiendo Bueno, voy a seguir con los preparativos Que nos vamos a ir ya mismo para abajo Por cierto, ni que decir tiene que apoyar al canal, eh que Tiene que un fuerte like por ese pedazo de construcción que me acabo de hacer Compartí el canal, compartí el vídeo eh, si queréis, un vídeo con consejos de... Ya no los no típico consejos que podéis ver por YouTube copiado de otro, no. Consejos de verdad de uno que lleva mucha hora jugando. Consejos de supervivencia para avanzar rápido, lo que queráis. Si queréis el vídeo, decírmelo. Que yo hago un vídeo un de 10 minutillos, 10 o 12, explicando tips importantes para avanzar en Valheim. Tips verdaderamente importantes y que he aprendido de uno de un jugador gamer, de vamos, un jugador viejuno de todavía yo que pueda su experiencia en esto Y que sabe cómo avanzar rápidamente Y que la vida sea más próspera en Valheim Un fuerte like y apoyarlo Pues cierto, tampoco os enseñó que tengo ya el set completo de... De metal Me falta hacerme la maza de metal Porque he gastado en ese cofre y todo Y me falta para hacerme la maza de metal Que la maza de metal es la que hace falta para el tuétano Si hace falta de impacto o de golpe O de... para pa el tuétano El corte no es una mierda ni la flecha Así que bueno, tengan, hay que buscar también al lado del Turtano, como habrá también habrá pantano, habrá que buscar un sitio para pillar metal. Con un poco de metal ya tendré paseme. me falta muy poquito, paseme el arma y reventar el tretano. Bueno, lo dicho, vamos a seguir con los preparativos y cuando lo tomo para abajo, os lo pongo para que veáis mi trayectoria, que va a ser muy divertida, seguro. Vamos, que os cómo se sale por aquí. Cómo navega un auténtico vikingo. Aquí podéis hacer pastillas si podéis. Aquí la gasté mirando, ¿qué pasa? guapa Te ¿no? digo, esto lo he estado aplanando. Eh, he estado picando la roca que yo veía, porque pasa pasa con el barco varias veces para poder. Vamos, he estado con el grande. Porque si pasa el grande, el pequeño pasa. He estado mirando. Eh, ahí me deja un montículo. De todas maneras, donde se ve, donde se ven hierbresillas es que hay. Es que hay.. Es que hay poca profundidad. Pero yo he estado probando, he estado por eso está muchos días sin subir Valheim Muchos días aunque vaya. Ya he visto vídeos, pero ya estaban grabados de antes. Y he estado aquí testeándolo, eh, todo y la verdad es que mola, mola. Y tengo mi propio pasaje, mi, mi, mi propia carretera náutica. Le meto caña. Y uno sale aquí como si no hubiera mañana. Vale. Ahí vamos. Y se sale a hartamar. mar Vale Vaya, ahí también me deja un poquito sin picar Pero bueno, sin problema Vamos a la aventura, chicos Eso sí Voy a quivar toda la isla, ¿vale? No voy a pararme ninguna porque lo que quiero es llegar abajo directamente No sé lo que voy a encontrarme, por eso voy a Evitar meterme entre media Porque lo mismo, lo mismo puede ser perfectamente Un Un esto una especie de entrada también como tengo yo a un río y me pueden hacer la cabra porque como me meten... Mira, ahí hay llanura, tengo que evitarla. Y la cosa es eso, evitar llanura y evitar terreno, evitar tierra. Y evitar meterme sin evitar meterme sin cara en una bahía. ¿Vale? Y los mosquitos me dan miedo. Uf, me da mucho miedo los mosquitos tan... Son jodidos los mosquitos, pero bueno... Vamos para abajo. Me voy a meter entre medias de dos. De do, me voy me, a me, me, me meter entre medias del llanura. De me van a crujir seguro. No me digáis que si no es bonito la imagen del juego. Mira que chulo. Encima le meten ese rollo ahí de, de, de partículas en la cámara. Está muy. El juego es muy bonito. Es muy hermoso. La verdad es que estoy disfrutando como niño jugando al juego. Eh. Hay cosas que me gustaría que estuvieran, que irán implementando, como el tema del, del, del inventario. Que de hecho hay un mod que lo mismo me lo pongo para poner aparte del de equipo, como si fuera un, un MMO. Un mod que no va a interferir nada en el juego. Y yo qué sé, hay un par de mods que he visto que me gustaría ponerme para mejorar un poquito la experiencia en el juego. No hablo de los portales... Porque los portales, de hecho, he mirado las notas la, la, la, la de despacho y no tienen pensado quitar lo de los portales. Es pues, decir, lo de mover o de portales no lo quieren quitar. Lo veo bien para que sin... Porque lo quieren que viva la experiencia de que te tengan que moverte con el barco. Lo veo bien. Y que te obliguen a, a mover la base. Lo veo de lujo. Mira, aquí, aquí está ya este. Bueno. Aquí, Basta aquí ya. Esto es el pantano. Ya hemos llegado. Yo creo que... Creo que a ver, voy, a, voy a entrar todo lo posible. Vale, voy a entrar todo lo posible. Voy a entrar todo lo, lo posible para poner la base. No, para poner la base, no, para poner el portal. Voy a entrar todo lo posible. Y ya está. Y que me pida anoche, no le de, Tengo miedo a los lo, lo fantasmas. O eso creo. Venga, ya estamos llegando. Ahora llegando. Encima he encontrado una. Lo diré. He encontrado un DS, una, una cripta que me hace falta metal, así que ni tan mal, ni tan mal. Vamos a poner el barco para poder salir rápidamente de aquí. queda callados, cago la hostia. Uf, no pasa nada tira para allá Dios mío se quiere empezar se quiere, quiere, quiere meter bien metido leche bueno pues vamos vamos vamos a situar lo voy a situar aquí aquí lo voy a situar Me va a hacer falta seguramente. Uff, me voy a arrepentir, eh. No he tenido madera para construir el banco de trabajo. No veo, no veo una mierda, eh. No veo una mierda. Y le temo a los fantasmas. ver, vale, puedo con ellos. Pero que no, no veo una mierda. Voy a construirlo Sí, perfecto Joder Pues sí Te mueras, hombre. Tengo que vigilar que no venga ningún fantasma, eh. Porque me pille por la espalda y me hace pupa. Ahí está. Eh. Conectar. Portal. Tú Esto ahora mismo. Esto es ahora mismo, mismo provisional, eh. Provisional. Porque lo voy a poner, eh, voy a buscar una ubicación que esté más, como la que, como la que encontré en el, en el otro pantano, que era una torre en ruina. Esa es la mejor posición para ponerla, porque está, o sea, para guardado y así a mí, como que si... Sí. Joder, ¿eh? como que cuando entra y salga, no me pillan en braga. Es lo mejor. Vamos a descansar y vamos de vuelta por el día, que es mejor, más seguro. Bueno, vamos a ver lo que nos encontramos. O ya no, he que, que cogido la de para las criptas. No me da cuenta, joder. Bueno, tampoco pasa nada. Mira, allá hay otra. Hay dos que... Hostia, ¡Oh, dos criptas. Coño, qué montón de criptas hay aquí, ¿no? Una aquí. Y allí otra. Puff. Y el otro está al lado. O el... Y el otro no está para allá. A ver que no vea yo. Yo no estaba para allá. Pues lo que a hacer... Eh, señala aquí la cripta Cripta Y no para ella señala la otra Porque me hace falta por lo menos Y aquí hay otra N, joder Porque me hace falta por lo menos para poder eh, Hacerme mm, el mazo De hierro Otra cripta Y qué leche pasa aquí Uf, un marroncito de eso Eso, eso, eso es un procudero Y otra cripta. Joder cuánto spawn de, de cripta. Eso no es una cripta. Eso es una edificación no muy corriente que pone como, como un decorado. Pero hay dos cripta. La... Hay tres cripta en este pantano. Ni tan mal. Ni tan mal. La otra ya le saqué todo el tomate. No se me da tiempo a poner. Esta cara. Es que no quiero pelear con él. Creo que es muy duro. Ah, es duro. No da nada de provecho. Da pase fango, pase bomba de fango. Pero no me da nada de provecho a mí. Pues oye, pues podía poner. Pues, en realidad, podía ponerle a este nombre Pantano. Aunque lo suyo es mmm, pillar lo justo de metal. Pillar lo justo de metal. Para hacerme el mazo. Y me aporto otro, no, porque en realidad lo que me hace falta ya es pasar eh, el siguiente oro en las plata Que está en, en la montaña. Ya de metal, eh, sí, puedo actualizar lo mío. Pero tengo que coger... El viaje tampoco ha sido tan largo. El viaje. Pff, no hay nada entremedia. Si sí llega bien. Eh, yo creo que voy a ir... Mm, vamos a ir a coger materiales para poner otro... Para poner otro. Otro de esto. Otro chimadato de esto. Más cerca del este trútano. Pues lo mismo tengo que, que, que, que. Sí, tengo que. Es eh, eh, ahí enfrente. Pues ya está. Es decir, que no. Que por la hecha tengo que coger el barco. Venga, me llevo también la llave para abrir. Eh, para abrir todo lo que vea. Una vez abierto, ya no me hace falta la llave. Pero prefiero llegar y abrirlo. La cripta, déjala abierta Vale, cripta abierta Vamos a la otra Dejamos la, la cripta abierta A ver, a ver si se por culo y si luego se va Pss, no, voy a, no voy a perder tiempo con él Allá hay otra, vamos a abrirla Venga, dejamos todas abiertas Y ya la llave y no nos hace falta aquí para nada porque irse con la llave de un lado para otro, es eh, riesgo de que te maten y perderla. ¡Hola! Mira, aquí podría haberme puesto el... No, es que de tanta manera no, no me deja construir. En serio, en serio. La Virgen te va duro, ¿no? ¡Epa! Esta no la he, no la he señalado. Venga, vista. Vámonos. ¡Epa! Ya me da. Adiós. Adiós ah, Me da más que la puntería en el culo, tío Bueno, vámonos a embuquerarte otro ¿no? Y a poner el otro El otro portal Obviamente a este hay que cambiar el, el nombre y ponerle pan, eh, Pantano 2 Si no, si pongo ahora tú en El otro, ya se buguea, ya se hace un lío Y para que la más Esto vamos a dejar así, que no le pasa nada Mientras yo no, no, no esté aquí no, no le van a atacar pues yo lo he puesto lo del Ahora lo que me interesa a mí es sacar de aquí El barco Que yo creo que ya Que ya sale Ahí va Ahí va Recordad que Que, que... Que culea, es ¿eh? sí, si, si vaya a doblar el barco Y hacerlo poco a poco Si no, o va Se va a encallar por la parte de atrás Bueno, vamos a buscar el tréutano Ahí está, si está lejos en realidad, leche Si en no, realidad está más lejillo Bueno, vamos a acercarnos Mirad, así que pieza montaña hay ¡Uf! ¡El de señores! ¡Eso es el puto de mira la la vuelta que he dado, Y nada, voy a tener que voy a Tener que hacer así que lo mismo por aquí puedo entrar sabéis lo mismo por aquí puedo entrar pero no me fío no me fío sin haberlo no me quiero que el barco se quede encallado En la mala es que puedo destruirlo y volverlo a construir pero es una mierda Y ahora me quedo sin ahora voy en contra del aire del viento pero ya está vamos a irnos para atrás vamos a intentar dar la vuelta por aquí que seguro que por aquí se puede... Me... seguro que por aquí puedo puedo atracar si no la mala pues me vengo aquí y a patita tampoco pasa nada vamos no creo que pase nada ¿no? Bueno, a ver si se pone el viento favorable para nuestro barquito. Y vamos al lío. Mirá, ya hemos llegado a la zona. Encima hay una, una, una cripta. Creo que por ahí se puede entrar. Aún así, voy a ir, voy a dejar el barco. Y vamos a ver eh, si hay alguna construcción autóctona del lugar para usarla como base. Para dejar eh, lo que sería nuestro... Eh, bueno, bueno, nuestro portal Vamos a aparcar Ah, no, lo veo ahí aparcar Donde está donde están lo, lo eso, lo, to, ay, dónde están todo los Mierda eso Ahí, donde están todos los carretos. Venga, cuando llegue, ¿Verdad? Oye, qué montón de escrita Porque yo tengo una macuña escrita ahí En el pantano donde tengo al lado Eso no vale, no es justo mira por ahí, por, ahí, por ahí podría entrar Pero ya os digo Es muy arriesgado Entrar con el barco en el pantano Es muy arriesgado porque esto, mira Le echa huevo el esqueleto, eh No, no, esqueleto no le va a echar huevo mira, ¡Ah! ¡Que te va a hundir! No, el esqueleto no se va a hundir va, Vamos a dejar el barco, ya está Si no va de igual Bueno, vamos a buscar eso Uf, y ahí hay encima un drop mmm... Con dos guaguones. Vamos a joder todo Ahí Vamos a apuntar que está aquí el barco Vale eh... Barco Venga. Y vamos a buscar un sitio para poner el portal Lo más cerca posible del tuétano Que está para allá Ahí hay un spawn, un no lo vamos a tocar nada, vamos a pasar, vamos directamente a crear un portal al lado de nos que es nuestro objetivo. Es nuestro objetivo. Y ya, si hubiéramos algo por mitad, que podamos usar como, como base, pues se puede usar. Porque es que aquí no puedo construir. Aquí no se puede construir encima. Coño. ¿Veis? Le hago pupa, sí Pero lo que realmente le hace pupa Es el mazo Con el mazo de metal Te lo revienta Vale Vamos a abrir la cripta, que para eso he venido. Para abrir la cripta, eh... no sé si se dame una vuelta a ver si veo algo. Porque aquí, aquí, aquí también hay un montón de cripta. Y obviamente, a ver, es que el metano me va a hacer falta. Pero quiero apuntarla. Cripta. Lo dicho, vamos en busca de, de otro lado. Y a ver si nos podemos acercar lo máximo posible. Para poner lo que sería el, el portal, que no, pues la ponemos por aquí encima de un arbolito o algo. Y no va, no, no, no, no va a pasar nada. No van a, no van a, a atacarlo, en realidad. Otra quita, vamos a abrirla. Seguramente en el siguiente episodio ya vayamos a por todo, ¿no? Vale, lo vamos a intentar. Ahí está, tú Perfecto. Porque voy a hacer mi propia técnica. Ya que voy solo, voy a hacer mi técnica. Ya sabéis que yo voy en plan, en plan cobardica. Mira, hay otro Spawn, ahí ¡Hostia, qué sitio más malo! Mira qué mierda de sitio para pelear con él, con él. No hay ni llano, lo, lo, lo he visto, los vídeos que he visto están siempre en llano No están ni en llano, la madre que os parió. Ni en llano, eh La madre que os parió. Pues ya está, voy a ponerlo por aquí Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ahí, ahí, ahí, ahí, toma ya, un torreón al lado Así que, sin querer lo hago, es que sin querer Lo limpiamos, porque estará lleno de mierda Vamos a limpiarlo antes Cánsate, eh. es que ya me canso. Ahí está, perfecto. No es el torreón que me encontré en el otro sitio, en el otro pantano, pero me vale. Me vale porque, porque puedo, puedo puedo cerrarlo, vamos. Bueno, vamos rápidamente a poner eh, esto ahí y el portal ahí. ¡Ale, vámonos! Porque ya se ha hecho de noche a descansar. ¡Ah! Bueno, ya he cerrado esto. He puesto dentro el portal. Más que nada para que esté ahí un poquillo apartadillo, que no van a, no a hacer nada. Pero si me siguen o algo y yo aparezco indefenso para coger. el... Pues muero, para coger el, el drop, porque pues por lo menos esté algo, algo, algo protegido. Lo que voy a hacer yo aquí es limpiar un poquito de todo de árboles. ¿eh? Y construir lo que vamos a usar para defendernos del tétano. La idea es la siguiente. La idea es subirnos, eh, invocarlo. Y crear y. Poner algo para subir encima de esta estructura Y saltar encima de él Para poder mmm, darle eh, matraca buena Esa es la idea, esa es la teoría que yo tengo Los vídeos que yo estoy viendo y me está informando y demás Pero claro, esto tampoco es jodido Vamos a limpiarlo O incluso voy a intentar levantar esto con la azada Así, lo puedo ir levantando Para que no... Eh, eso para poder... Que me dio un acto. Para poder movernos mejor. Pero, vamos a ver. Y ya está. ¿Vale? Bueno, chicos, pues lo dicho. ¿no? En el siguiente vídeo vamos a reventar el tuétano para dar paso a poder ir al siguiente bioma que serían las montañas. No lo perdáis, como siempre digo, un fuerte like, suscribiros, activar la campanita. Y, bueno, si queréis un vídeo de tips. Consejos de un verdadero vikingo superviviente de Barheim, decírmelo que yo lo no hago. Hasta la próxima, chao.